De la noche a la mañana, Felipe Ramos se ha convertido en el hombre más buscado de los llenos de Aridani. Tomando como punto de partida el pacto que prevaleció durante la segunda mitad de la pasada legislatura entre el Partido Socialista y coalición canaria, se podría decir que hay dos puertas para una misma llave, Izquierda Unida Canaria. Ante esta situación, en primera instancia, se contemplan tres escenarios posibles. El primero de ellos es que el Partido Popular gobierne en minoría, un verdadero escollo que provocaría un parón en el municipio, por la regla de si lo presentas tú, yo voto que no, que impera hasta las más grandes instituciones de nuestro país, el Frente CSPSOE y posiblemente Izquierda unida en alguna ocasión, anularían cualquier propuesta presentada por el Grupo Popular. La segunda opción es el tripartito, que aun con pocas expectativas de perdurar en el tiempo, sería la forma de gobierno más estable. Supondría que Coalición Canaria eh, se mantuviera en el poder y por tanto una nueva victoria para el partido, que lograría mantener su feudo palmero predilecto. La tercera opción es el pacto antinatura, probablemente el más criticado de los tres, aunque aportaría casi la misma estabilidad que el tripartito. Durante estas fase de nueve sesiones, el Partido Popular se ha mostrado bastante abierto para pactar con Izquierda Unida. Sin embargo, teniendo en cuenta que Felipe Ramos tendría que responder ante las bases del partido por un acto de este tipo, es poco probable que se dé. Y con todas las barajas encima de la mesa, nos surge la pregunta, ¿qué va a ser Izquierda Unida? Para despejarnos las dudas, hablamos con Felipe. Nos dice que los encuentros que hasta el momento han mantenido con las otras formaciones políticas han estado centrados en aspectos programáticos, focalizados casi exclusivamente en los puntos de encuentro y desencuentro entre los diferentes programas políticos. Y aquí, como no, le preguntamos sobre la rígida postura que se le atribuye sobre los 50 puntos del programa electoral nos comenta que es una de las directrices del Consejo Político Insular, pero al parecer hay otra línea, otra serie de líneas de actuación que tenemos que tener en cuenta. Entre ellas la política de pactos y estrategias electorales que izquierda unida tiene a nivel federal. Y remarca que su línea política no se va a separar bajo ningún concepto de lo que se apruebe en las asambleas y reuniones del partido. Pero el fondo, el fondo del asunto y lo que debería preocupar a aquellos que dependen de la decisión de izquierda unida es que serán los propios militantes de la formación quienes el día 10 tendrán la última palabra. En cierto modo, podremos decir que el futuro del municipio y de todos los llaneses se decide el próximo miércoles día 10 en la sede de Izquierda Unida de Santa Cruz de La Palma. Lo que no sabemos es si Felipe, que puede convertirse en llave, se transformará en candado.